Rally presente en mi escuela de hip hop de mayor estatus Va creciendo el mayor momento, me lo refresco Hoy dejo más callejero, los relatos sea estilo callejón Mi escrito son callejones, cada bloque suena a los espantos Llegan las pirámides y me elevan a mi estatus Dejo este momento más que con dejar la base con letra Tu Bella ya llegas a mi mayor carca Caja vacía llenada de polvo, su marca va a las 38 a barrio habla los sueños en verde se nace semilla en la revista marihuana la planta que se debe cosechar que se desaparezca la suciedad de las aguas de las ciudades que estaría ahí esperando tierra llenada de agua verde mata pensamientos fuera de tu revista soy real y presente mi escuela de hip hop de mayor estatus va creciendo el mayor momento me lo refresco hoy dejo más callejero los relatos sean son callejones. Otra hoja escrita. Dejo acá en este momento de prisa, con el pensar de prisa. Real yuga está ya tu saída. A la prisa en la hoja que me saca de este momento es la vida. En mi cielo este que tengo la zona llenada de humo. Pásate, pasarela. ritmo poético escucha esta naturaleza hago en la base un paraíso de letra para los la marca con gasta hip hop la enseñanza lo que en mi mente quería sacar de arma 9 nueve... 1238 Mi falta de carácter ante lo que podría pasar este 7 No llena mis frases, todo paso de rapidez, cicatriz, sentidos humanos que somos Dios crea, nos crea De tierra agita, de posible, todos los cosmos en nosotros pensar, responder es Acá toco mi... Coco con rapidez de mi ocio, verso al verso, llegadas historias malacatocadas, llegando los carburolos en rollo, me hago un bareto y me los fumo, los carburolos Hip hop, llamas, rap, hagan la marca Entre el movimiento del hip-hop Haz tu movida, prende la sativa Pierde tu vida, haz la marca, prende la sativa, pierde tu vida en la marca de enseñanzas Rap, hip hop, leyendas a la enseñanza Marca, sonido, hago una enseñanza Que siga siendo uno Sonido de destrucción Un son de Rally hip hop ataca, ha, ha, rap marca, Haz una a, ataca, ataca, sí. Rally hip hop ataca, sí, golpea.